Aquí en la segunda edición de las jornadas de Gran Canaria Accesible, ahora con los compañeros de ICOT. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están viendo la feria? ¿Les gusta? Pues muy bien, la verdad que la feria es un éxito total. Ya el año pasado estuvo bien, pero este año se han superado todas las expectativas. Incluso a pesar de que es entre semanas y que cuesta venir, pero yo creo que se ha animado muchísimo ha cogido cuerpo la cosa ¿no? Sí, sí. y además ustedes como entidad colaboradora de esto hacen posible que estemos aquí no bueno, en ese sentido hacemos todo lo posible pues un poco colaborar con un evento que es muy importante para la sociedad y bueno en el ámbito de lo que es el socio sanitario la representación de en este caso el grupo sanitario de Cot aquí eh, es un complemento más para poder eh, ofrecer a la sociedad y al mayor pues todos los servicios en paralelo a ...los sanitarios que son necesarios pues para que cuente su confort, su salud y su bienestar. Claro que aquí además una feria como esta nos permite el encuentro entre profesionales... ...entidades, eh, usuarios, administraciones... ...es un foro donde tejer y conocer experiencia... ...una labor como la que ICO lleva haciendo muchos años... ...¿cuánto lleva ICO trabajando? Pues desde el año 1989 cumplimos los 25 años este año... Y evidentemente nuestra campaña con Helen Linde, como lo han visto, pues está orientada un poquito al aniversario de los 25 años, que para nosotros es un orgullo. Claro, son 25 años en Canarias implantados haciendo una labor por la accesibilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo valoran este tema, el de la accesibilidad? ¿Es crucial la concienciación? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cada vez... Eh, las distintas barreras arquitectónicas van mejorando, el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo en disminuir las barreras arquitectónicas, pero todos, tenemos que luchar todos, porque las barreras no solamente son las arquitectónicas, son las visuales, son eh, La auditivas, auditiva. eh, es intentar, de hecho nosotros hoy por ejemplo en nuestro stand presentamos una parte de nuevas tecnologías y está dedicado a eh, .a través de pantallas táctiles eh, ...poder de hacer distintos programas de estimulación cognitiva... ...o sea, lo que antes hacíamos con el memory... ...los recortables, ahora lo hacemos con el dedo... ...con una pantalla táctil... Eh, ...ciertamente estamos rompiendo esa barrera... ...hay gente que ya no puede recortar... ...pero sí puede apretar con su dedo... ...hacen más accesible la terapia... ...efectivamente, eh, aparte de usar las nuevas tecnologías... ...que, que ponen todo a su disposición... ...además no, el... El centro, afortunadamente el centro sanitario del Pino, el del Cabildo de Gran Canaria, aunque lo gestionamos nosotros, es un centro que, que tiene el reconocimiento del gobierno canario de accesibilidad. O sea que prácticamente todas sus plantas son accesibles y cuenta con toda la tecnología, incluso para gente invidente, todos los paneles, todos están en síndrome de braille. ...de tal manera para personas ciegas... ...a pesar que no tenemos ningún eh, ciego en el centro... ...está adaptado... ...está adaptado totalmente... ...bueno, bueno, bien... ...y cómo, cómo ven esto... ...creen que el año que viene estaremos aquí de nuevo... ...con una feria, una tercera edición... ...seguro, seguro... ...es más, ya estamos pensando qué vamos a hacer... ...para la feria del próximo año... ...porque además el Grupo ICO... Eh, ...tiene bastante presencia este año en la feria... ...tenemos dos stands pero tenemos multitud de talleres eh, en la zona de abajo, eh, talleres de mindfulness, talleres de relajación, talleres de fisioterapia, tenemos un stand nada más que exclusivo a la parte de fisioterapia, eh, tenemos el propio stand del Pino y el propio stand de COG. o sea que nuestra presencia está claro que es una apuesta hacia este foro que consideramos que es primordial ¿no? y que ojalá se afiance y sobre todo aprovecho la ocasión para... Eh, porque yo creo que todavía nos queda una espinita, que es convencer a los profesionales de que acudan a las distintas charlas eh, que hay en la parte profesional, que este año son de un nivel increíble, y, y, pero que aún es triste ver que, que no logramos mmm, atraer, tal vez porque bueno son dos eventos, lo que es la feria y lo que es la parte técnica, pero tenemos que conseguir entre todos que la parte técnica los profesionales del sector vengan y vengan a escuchar a la gente que ha traído el cabildo, que son un nivel impresionante.